cámara es un, eh, es un equipo especial que está diseñado especialmente para soportar presiones más altas que la atmosférica. Esto requiere de toda una serie de adecuaciones que verifican que la cámara sea suficientemente fuerte. Por eso es que es importante qué cámara es la que se va a utilizar, porque hay muchas cámaras que son eh, de confección artesana, que no brindan toda la la, las condiciones que debe tener la cámara hiperbárica Trabaja desde el punto de vista, no necesita electricidad Solo eh, trabaja mediante eh, el procedimiento neumático O sea que si se va la luz no hay problema, su trabajo sigue igual Mi nombre es la doctora María Coralina Galvez Soy especialista en angiología y cirugía vascular Y médico hiperbarista hace 32 años eh, soy miembro también de la Undersea and Hyperbaric Medical Society de los Estados Unidos y tengo mucha experiencia porque trabajé muchos años en Cuba en la medicina hiperbárica.